Muy buenas, soy DeltaRai y bienvenidos al canal que pierde la cabeza por la Switch de Smash Bros. Si hay algo que tuvo el pasado Nintendo Direct es que no dejó indiferente a nadie, o te encantó o te pareció malísimo, no hay punto medio. Y esto es más evidente en el anuncio de New Super Mario Bros. U Deluxe, hay a quien le parece una gran noticia y hay... ¿A quién le parece la gota que colma el vaso en cuanto a ports? No estoy aquí para dar mi opinión sobre eso, aunque quizá la dé en otro vídeo. Estoy aquí para hablaros de Pichet. Dentro de este anuncio hubo algo que destacó sobre todo lo demás. Cuando Toadette entra en contacto con la Super Corona, un nuevo objeto dentro del juego, se transforma en Pichet. El impacto que esto ha tenido es quizá... ...mayor de lo que se esperaba... ...y es que actualmente hay miles de teorías sobre esto... ...y claro, yo soy un envidioso... ...y quiero dar mi enfoque... ...voy a dar mi teoría... ...y digo mi teoría... ...porque es mi punto de vista... ...no es la de nadie más... ...es lo que yo pienso... ...de hecho no he visto ninguna teoría per se... ...solo he visto alguna que otra cosa por encima... ...y no me parece que tenga mucho sentido... ...así que cualquier coincidencia con otra teoría... Es justamente eso, una coincidencia. Vale, aquí hay dos formas de ver las cosas. El punto de vista dentro del universo de Mario, y el punto de vista de New Super Mario Bros. U Deluxe como juego. Y quiero aclarar las dos cosas. Para empezar, la idea de Pichet como personaje es bastante sencilla. El Kako Gazapo, por ejemplo, es un personaje ideal para novatos, o para gente a la que le cuesta jugar un personaje que no recibe ningún daño pero que no puede hacer de nada contra precipicios y cosas así si te caes, te mueres por pues eso Nintendo ideó un personaje que aunque sí podía recibir daño no podía caer en estas muertes si os fijáis Pichet es bastante versátil puede saltar dos veces, planear y si con todo eso eres tan manco de caer tal precipicio, el personaje saltará automáticamente para evitarlo. Claro, esto es solo cuando eres Pichet, si eres Toadette, nada de esto se aplica. Así, Nintendo regula muy bien los personajes para hacer una experiencia satisfactoria para aquellos a los que les cueste. Tú mismo puedes pensar cuál es tu mayor dificultad y escoger un personaje en consecuencia. Claro, si ya piensas que no te hace falta, pues te coges a Mario, te coges a Luigi coger en sentido castellano no latino vale que después esto trae mucha vale y no hay ningún problema pero si tenían en mente a peach para este personaje ¿por qué no la metieron a ella ya pues la pregunta es muy sencilla de responder porque está secuestrada o sea esto se sabe del new super mario bros u original que bowser rapta todo, todo lo que es el castillo de Peach, con ella dentro, claro, y no tendría ningún sentido si ella es la que ocupa el lugar de Toadette. En lugar de poner a Daisy o a Estela, han decidido poner a otro personaje que piensan que encaja mejor con la estética del juego y hacer que se transforme en alguien similar a Peach. Esta es la lógica detrás del personaje. No tiene mayor trasfondo, ha sido simplemente comodidad, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero esto no explica nada del personaje dentro del universo de Mario. Aunque para los desarrolladores no tenga ninguna importancia, todo lo que la rodea tendrá que tener alguna explicación, aunque ni siquiera ellos mismos la sepan. Y por eso voy a dar mi teoría, y repito, mi teoría, aunque sea algo lógico, aunque sea algo que, que puede pasar muy fácilmente, tener en cuenta que esto es una teoría, ¿vale? No tiene por qué ser lo que haya detrás realmente. tenerlo en cuenta como una teoría y nada más, ¿vale? Vamos a aclarar antes algunas dudillas básicas. ¿Significa que pitch es una Toad o una Toadette evolucionada? No. ¿Es Pitchet, realmente un personaje en sí? No. ¿Cualquier personaje que toque la super corona se transformará en Pichette? No. O al menos, eso parece. Y he dicho que Pichette no es un personaje, porque es un power-up. De la misma forma que Mario de metal, de fuego, de oro, de abeja, de todo lo que ha tenido. O Pich, felina, o de oro rosa. No son personajes distintos, aunque lo parezcan. Son solamente Mario y Peach con algún power-up. Pichet es un power-up de Toadette. Cuando hablamos de Pichet, estamos hablando de Toadette, no de otro personaje nuevo. Peach no es una evolución de Toadette. Ni es ningún sistema evolutivo de ningún tipo, ni nada, ¿vale? No. O sea, claro, esto es mi teoría, repito. Pero yo es que veo esto muy claro, o sea, es que he visto teorías, ya he dicho por encima, y esto es que me parece una auténtica locura. ¿Cómo alguien puede pensar que Toad, porque incluso he visto que si Pichet es cuando Toadet, o sea, veis la terminación del nombre, coge la corona... Significa que Toad al coger la corona se transforma en Peach porque no tiene esa terminación. Eso me parece una absoluta ridiculez. Los Goomba no pasan a ser Toads. Los Toads no pasan a ser Peach. Tampoco pasan a ser Pichet. Pichet no pasa a ser Peach. Y esto es bastante sencillo si pensamos en Super Mario 64 DS. Yoshi, y digo Yoshi por ser el primer personaje del juego pero realmente funciona con los demás, podía agarrar las gorras de Mario, Luigi y Wario y se transformaba en ellos. Eso no significa que Yoshi sea una versión sin evolucionar de un fontanero. Esto es lo mismo. Así de absurdo suena. Sin embargo, aunque en un principio pensé que podía tratarse de lo mismo con la corona de Peach, lo he descartado rápido. Porque entonces no se llamaría Pitcher, no sería exclusivo de Toadette, ni tendría diferencias con la original. Además, la corona sería la misma y no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ella? Vale, lo que yo pienso es que Toadette, en específico, reacciona ante esa corona como una transformación. Y que, a pesar de la similitud y tener un nombre muy parecido, la transformación no tiene nada que ver con pitch. Como mucho es posible que Toadette pueda decidir en qué transformarse y escogió parecerse a Peach por la admiración que le tiene, pero dudo que sea esto, sinceramente. Vamos a mirarlo desde otra perspectiva más sencilla, ¿vale? La corona tiene poderes. Con todo lo que hemos visto en este universo, no es difícil de creer. La corona afecta de la misma forma a cualquiera que la tenga, por muy traumático que sea imaginarse a Mario como Peach. Espera. Eso ya ha pasado. Lo, lo siento por, por la imagen. Es la respuesta más lógica. Simplemente este ítem solo aparece cuando Todet está en juego y solo ella la puede coger. Pero eso no significa que no sirva con los demás. Y ya está, no tiene más explicación. Es simplemente eso. Que nos estamos. Yo qué sé se nos está yendo completamente la cabeza. Así que, resumiendo, Pichet no es Peach, ni pertenecen a una línea evolutiva, no es un personaje per se, sino un power-up provocado por la super-corona, que no afecta solo a Toadette, pero que, por dar variedad a los personajes, solo se permite transformarse en esta. Pero vaya... No sé, para qué confundirnos nosotros mismos por este tema, cuando muy seguramente no vayamos a volver a ver ni a Pichet, ni a la Super Corona nunca más, ni tenemos suficientes datos más allá de 3 minutos de gameplay. No le deis más vueltas. La semana que viene habrá un quién es del ganador de un torneo de votos que ha habido en mi cuenta de Instagram a lo largo de todo el verano. Si todavía no me seguís, buscad Delta 8 Live, subo fotos sin entenderas y algún que otro juego para mis seguidores como estos torneos. También en Twitter subo noticias diariamente, en Deltafly 8 Y mañana el noticiario semanal, no os olvidéis. Agradecería mucho un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.